muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para esta jornada de martes va a continuar el ambiente caluroso alcanzando la temperatura los 34 a 35 grados centígrados por la tarde, un cielo completamente despejado, el pronóstico de lluvia en un 20 en un 30%, la humedad relativa en 66 a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura marcando los 29 grados centígrados cielo con muy escasa nubosidad, el pronóstico de precipitación en un 5% y la humedad en el ambiente de 68. Para el área metropolitana en García, Santa Catarina, San Pedro, máximas 32 a 34 grados centígrados con mínimas de 22 a 24 grados Celsius para el municipio de Santiago, cielo medio nublado, una máxima de 34 grados con mínima de 24 para Escobedo, en San Nicolás, Guadalupe, Apodaca, Juárez, las temperaturas máximas para esta jornada de martes llegando hasta los 34 grados centígrados con mínimas entre los 23 a los 24 grados Celsius para el municipio de Pesquería 36,25 al igual que para acá de derecha y un cielo medio nublado. También le comento, el índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 12, eso quiere decir que extremo, así que es muy conveniente, es muy recomendable cargar con alguna sombrilla, con algunas gafas de sol, su bloqueador y también hidratarse bastante bien, no se exponga tanto al sol si no es necesario. Para el día de mañana miércoles amaneciendo con temperaturas de 19 a 20 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanza 34 grados, el pronóstico de lluvia nuevamente vigente, es un 25% cielo medio nublado por la mañana por la tarde despejado, también para el día jueves, la máxima de 33 con mínima de 20 grados centígrados para el día viernes, iniciamos el fin de semana un cielo medio nublado predominando la temperatura por la tarde de 35 con mínima de 21 grados Celsius para el día sábado 34 con 21, el día domingo un cielo completamente despejado, la temperatura máxima de 35 con mínima de 21 grados centígrados también le comento en información nacional, en este momento una línea seca se está desplazando por el estado de Coahuila que esto mismo está generando probabilidad de precipitaciones, también rachas de vientos superiores a los 70 a 80 kilómetros por hora, también posible caída de granizo, así que extremar precauciones que esto mismo también estaría localizándose al noreste de Chihuahua y esto mismo estaría también generando posible formación de torbellinos, así que cuídese bastante. Para Tijuana, 18 con 10 grados, un cielo medio nublado. En Chihuahua va a continuar el ambiente caluroso, pero por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 17 a 18 grados centígrados. En Torrión, en Mazatlán, también no se descarta la probabilidad de precipitaciones ligeras. Las temperaturas máximas, 28, 38, con mínimas de 20 a 22 grados centígrados. Para Guadalajara, la máxima de 34, cielo medio nublado. En Acapulco, cielo despejado, ambiente caluroso, 32 grados centígrados, con mínima de 21 para el municipio de Celaya van a continuar las tardes calurosas, pero las noches frescas, oscilando la temperatura mínima de 15 a 16 grados, la máxima de 35, en Reynosa 34 con 25 grados, ya para Veracruz, en Mérida, en Cancún, cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde ya no bajan de los 30 grados centígrados. Y como lo estamos viendo para Tuxla Gutiérrez, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente, la temperatura máxima de 35 con mínima de 24 grados centígrados y también para el territorio tejano, para El Paso. 32 con 18, cielo soleado y para Macal, en Texas, cielo medio nublado y la temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados. Y ya por último le informo que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 6 horas con 58 minutos y la puesta a las 20 horas con 17 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente martes.